Senadora. Gracias, presidente. Eh, garantizar la seguridad del abastecimiento de la isla de la Gomera nos lleva a apoyar la conexión, el proyecto de conexión eléctrica. Pero esta interconexión no debe ir en detrimento del objetivo de que los sistemas insulares y más... Eh, los de las islas menores, sean capaces de autoabastecerse mediante energía 100% renovable para lo que hay potencial de sobra. El proyecto no debe convertir a La Gomera en un satélite energético de Tenerife, sino que debe utilizarse como motor de arranque para el desarrollo de las energías eólica y fotovoltaica e incluso mareomotriz. En La Gomera. Y desde luego nunca debería justificar la instalación de más potencia convencional en Tenerife, lo que resultaría inaceptable. Y a este respecto hay que destacar que en La Gomera, que es una maravilla paisajística, natural y cultural, señorías, y que deben felicitarse por ello, en La Gomera, como digo, se dan las óptimas condiciones para el desarrollo de las energías renovables, es más, para alcanzar a corto plazo el, el objetivo de energías 100% renovables, y es en esta línea en la que debemos avanzar. Ya de por sí, las aguas canarias son el área más importante para los cetáceos que existe en Europa, aunque eso nunca ha impedido, desgraciadamente, que el Partido Popular mayoritario en esta cámara ...impulsar y respaldar a proyectos de prospecciones de hidrocarburos en las mismas. El canal entre las Islas de Tenerife y La Gomera es un paso enorme de enorme importancia para los cetáceos... ...además de que presenta una gran profundidad, lo que supone ya de por sí un, un gran reto técnico. Por tanto, el desarrollo del proyecto de interconexión debe ser absolutamente escrupuloso... ...en la verificación de los eventuales impactos sobre la fauna marina. Por todos los puestos, ha de quedar claro que mi formación apoyará la moción, pero no eh, hará una apuesta por el cable en detrimento de la apuesta por la generación renovable en La Gomera y la autosuficiencia de estas, sino de forma complementaria y atendiendo a la realidad vigente para garantizar la, segura, la seguridad en el abastecimiento energético de la isla. Muchas gracias. Muchísimas gracias.